Ya vamos por 125 clases de las 320 clases que vas a tener durante todo este año 2022. Y que te va a quedar para siempre ahí. ¿eh? Esto también lo tenés en nuestro manual astrológico. Hecho por, en ese momento, alumnos hoy astrólogos certificados por el CAF. Bien, Neptuno en escorpio eh, tres palabras claves positivas son psíquicos el psiquismo domina el psiquismo son pasionales y tienen un gran magnetismo como eh, negativo son egoístas pueden sufrir de adicciones y de depresiones, guarda con estas dos cuestiones, sobre todo las adicciones y las depresiones para las personas nacidas con Neptuno en Escorpio. <ríe> bueno, no se los mostré al final, miren ustedes, acá se los muestro a Neptuno en Escorpio me agrando este es el símbolo de neptuno y acá transitando por el signo de escorpio les repito las tres palabras claves negativas y positivas es muy importante todos los que hoy tienen todos los que tenemos entre eh, 50 y tantos, 50, 51 años eh, eh, y 64 años somos la generación de Neptuno en Escorpio. Son psíquicos, son pasionales y son magnéticos, son egoístas, son, sufren de adicciones y de depresión. Fíjense qué es lo que pasa con nuestra generación de Neptuno en Escorpio. Bueno, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, pero mañana con Neptuno en Sagitario. Y vamos llegando a su domicilio. Ya faltan Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, el domicilio de eh, Neptuno chao, hasta mañana